o puzzle, ¿no? En el cual, pues, básicamente nos encontramos siempre ¿Qué podré hacer, tío, con esto? ¿Qué pasa, Alan, mi hermanote? ¿De qué va el juego? Pues es lo que le he dicho a Jota, eh, campeón Alan, es un juego que, que consta, ¿no? De, de un, es un puzzle y plataformeo puro y duro y, y un poco de thriller, ¿no? En el cual, pues, nos van a hacer pasar un poquito mal, básicamente eh, el juego, ¿no? Porque como ya sabéis, aquí son los sustos. Vamos, estáis viendo que allí, supongo, a ver, a ver cómo puedo llegar allí, porque allá hay una no, mierda. Allí hay una que podemos llegar a abrir, creo, ¿eh? Papá, eh, yo me piro que no soporto la tensión. Me pone nervioso, disfruta. Qué gacho, no pasa nada, Mario, me cago en la puta. Después jugaremos al Cocoro, no os preocupéis. O sea, después está Cocoro a punta pala. Pero mmm, no, no rayéis, porque si lo puedo soportar yo, lo podéis soportar vosotros, lo prometo. En el sentido de que, como ya sabéis, yo soy un poco cagáis, ¿no? Para este tipo de juego. Ahí está la llave, loco. ¿Cómo llego allí, bro? Hasta ahí tengo que llegar. A ver, ¿puedo? puedo ¿No? Y, y es que aquí no sabe no sabe uno cuándo le va a pegar el susto, te lo prometo, Mario Eso es lo peor de todo El susto que, que viene, no sé de dónde va a venir Ni de qué bolsa de esas va a salir Aunque, es de decir, que por aquí seguramente con este cubo A ver si puedo empujarlo, a ver si puedo empujarlo, gente No, no puedo empujarlo, creo yo Ni de coña Es que no tenemos a, a, a SIDS aquí, es la putada Pero habrá alguna manera de subir ahí, tío Habrá alguna manera de subir ahí Nada, no se puede Nada sin... No sé qué es lo que tenemos que hacer, a lo mejor esa platera o algo Es raro de cojones, la verdad, es bastante raro porque ya os lo he dicho Yo no me he hecho el juego en sí entero, ni mucho menos El 2 no, el 1 sí que lo he jugado Pero bueno, es poco a poco ir indagando, ¿no? Básicamente, yo supongo que será A ver si puedo llegar aquí y abrir una, aunque sea A ver si puedo Aunque no sé qué leñe podemos... No, no me deja saltar ahí, tío No me deja ni de coña eh, ¿Cómo llegaré al otro lado? Es que necesito llegar a ese a esa puertecita del mano izquierda que tenemos ahí. Eh, vaya paranoia, tío. Se van cayendo cachos de carne, ¿no? Lo bueno que mantiene, mantiene nariz porque si ya no estarías de... <risa> Junta de esos cuerpos moridos. Sería un poco cague, ¿no? Bajo mi punto de vista, Jota, sería un cague enorme, tío. Clay43, muchísimas gracias por ese mega follow. Espero que disfrutes del directo, por supuesto, y de las grandes personas que forman parte de esta comunidad de papá Jomo en Twitch. Bienvenido, mi pana. ¿Cómo va el juevesito? Hola, fauquiño, ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo va el juevesico? Miradlo, esto es una nueva cabeza para, para Momo. Oh, shit. Creo que sí, ¿no? A ver, a ver. Sí, qué guay. He encontrado una nueva cabecita. ¡Ah, qué guay! Vamos a ponérsela. Hats, hats. Tú. Hostia tú, tío, vamos como, como una momia ¿eh? Qué guapo <risa> Ahora creo que sí, ¿no? Podré, ni de coña, ni de coña oh, oh, oh, bugueño, ¿eh? Bugueño, es que esta parte es nueva Para mí, ayer lo dejamos por la tensión que teníamos Y también porque queríamos jugar arco coro, ¿no? Después vamos a jugar arco como os he dicho, que no hay ningún problema Y es un juego que me parece muy entretenido Y bastante divertido, voy a ver si puedo No, esta no Es duro, porque no sé cuál de ellas se puede llegar a mover Pero supongo que esta, ¿no? No, tampoco, esta es la única que puedo mover Pero cómo subo ahí tío, a ver no puedo subir, es raro de cojones, ¿eh? Rarillo de cojones, macho No puedo hacer nada, aquí es que no puedo interactuar Yo creo que a lo mejor tenemos que hacer algo por otro lado Voy a intentarlo, a ver ¿Qué es lo que tenemos que hacer, no? En ese aspecto, porque es duro Aunque, bueno, es verdad, aquí no he probado, ver qué hay Aquí a lo mejor encontramos algo que realmente Pues no, no es útil, ¿no? Vale, no podemos, ni de fly A ver Vale, nos vamos a meter aquí A ver si cero nos lleva para allá es que es complicado, como os he dicho, también eh, yo he jugado al 1 y el 1 pues sí, la verdad, eh, lo he controlado un poquillo más Pero el 2 ahora mismo es más complicado de lo que parece, ¿no? Como ya os he dicho mm, Es que no sé de dónde leñe, voy a utilizar, voy a coger esa llave, la verdad, me... no puedo porque no tengo la llave, obvio Vamos a ver qué, qué podemos llegar a hacer aquí, a ver si se puede abrir algún cajón de estos porque estoy más perdido que el barco de la roja ahora mismo O sea, también la superposición siempre de los puzzles Para mí ha sido complicado, ¿no? Yo sabéis que me gusta... O sea, soy muy bueno jugando a juegos, obviamente, competitivos Pero este, al no ser competitivo y ser de puzzle eh, Se me hace un poquillo diferente, ¿no? Pero a ver, este parece que podemos hacer aquí algo ¿O, o qué? nada mierda No podemos llegar a subir ahí, me he quedado ¡Ah! Dios mío ¿Qué es lo que hay que hacer, tío? A lo mejor moviendo un de esto nada ni de fly Voy a intentar mover la otra de allí a ver si puedo llegar a, no sé, a interactuar con algo. Es la cosilla. Vale, nada, ahí está la puerta esta, por la cual necesito que pase cero, supongo. A ver si ya viene nada, ni de coña. ¿Qué más? A los gusanos de la cabeza, eso sería totalmente, ¿cómo se llamaba? Cazadores de sueños, tío. Te lo prometo, J, Cazadores de sueños se llamaba esa película. Súper dura, ¿eh? <risa> súper, súper dura, tío Nada, pues tenemos que aquí aquí hacer algo A ver si puedo ver qué es lo que podemos hacer Porque obviamente, eh, no, ahora mismo estoy perdidísimo Estoy perdidísimo, weis Qué leña, tío Qué es lo que tenemos que hacer Porque la llave la tenemos ahí, o sea que aquí es donde tenemos que estar Pero cómo llega allí, esa es la cuestión Cómo llega allí arriba allá arriba, es que está abierta esa puertecita es que supongo que desde esa puerta, tirando la bandeja eh, Puedo pegar un saltito hasta allí Creo, aunque a ver, voy a intentar Nada, ni de coña, en el aire no me deja abrir ninguna puerta Eso es lo más complicado No puedo, mierda El plato, nada, el reloj, nada Eh, putada ¿Cómo llega allí, tío? ¿Cómo llega allí, chavales? ¿Cómo llega allí, tío? Paranoia gorda, eh Paranoia gordita Ah, pues sí puedo, increíble Puf, eh, aquí qué hago yo, ¿no? Nada, nada, nada, ni de fly, o sea, ni de fly Vale, voy a intentar ponerme, me voy a buguear en la puertecita esta A ver si puedo llegar ahí arriba, gente O oh, aquí hay algo, ¿sabes? Que tengan pillado algo Nada, ni de coña, que ni nada Qué paranoia, ¿eh? Nada, no me deja, no me deja ni de fly, tío No me deja ni de fly, bugueo. ¿Qué coño, tío? What the fuck What the fuck is this shit, tío Estoy, estoy perdido, ¿eh? O sea, perdidísimo Voy a intentar grabar... Gra a ver... Nada, no me deja... Es que no hay ninguna manera. Es que los dedos de los pies... A los difuntos. Usa sus uñas como... Madre mía. Es... Madre mía, qué gore. Hay cajota. Super gore, eh. Super gore eso. Nada, nada, es que no sé. O sea, ahora mismo no tengo ni idea. Quizás sea moviendo esto. Es que tampoco puedo interactuar con eso. No me gustaría ver un vídeo de cómo hacerlo, ni de coña. O sea, pero eh, no sé cómo hacerlo. ¿Te imaginas como unos pinchos? No puedo, Valta, voy a intentarlo Mira, o sea, voy a intentarlo en dos segundos Pero creo que no puedo moverlo No puedo, tío, a ver, de otro lado, de otra perspectiva Nada, no me deja interactuar con él Sabes o sea, es que es raro porque no encuentro más superposición Aunque aquí, en este lado hay algo ¿no? En plan, algo se puede llegar a ver Nada, un cadáver aquí, esto aquí Esto aquí para subir Nada, no me permite subir Intentaré abrir... Es que no se abre, tío no, no, no sé qué es lo que podemos llegar a hacer A ver, este... No, mierda Ay, que me lleva a cero para allá ya, yeah, Fits, perdón Es raro, no lo encuentro, ¿eh? El bar de la No, no funciona lo que le acabo de decir a Valta, campeón Ajota, mira, no, no hace nada Tan Parece que sí, pero no hace nada Y si se las mesas a la puerta Que has abierto antes eh, En la parte de abajo Esa de ahí, o sea, la de allí ¡Ah, la puerta! Pues mira, voy a intentarlo, Valta Eso me parece worth it Porque así podemos llegar a subir arriba Es que hay una que parece que es esa por donde tenemos que ir Y aquí es que no me deja ni gravear, macho no me deja ni grapear, aunque bueno, espera un momento Esta no la ha abierto, a ver si puedo No, no, no puedo, nada sin A ver, eh, ahí También los controles de... no, es que no corre El personaje no corre Voy a intentar llegar a esa, a ver Uy. ¡Oh! Increíble, Dios Laica, like laica like manquito, vamos Madre mía, muy bien, eh. yo creo que sí, que tiene que ser sin Por narices, eh, fuera de coña, tiene que ser sin por narices Tío, es <ríe> lo que ha dicho Balta, voy a intentarlo hace otra vez Esto es complicado esto es complicado un poco porque eh, ya sabéis que tampoco salta donde va a saltar el bicho En el sentido de que es un poco más ortopédico siempre los controles de este tipo de juegos A ver... ¡No! ¡Mierda! O sea, qué putada Voy a intentar ponerle un poquito más para allá, a ver si me puedo llegar a buguear Un momento O sea, yo supongo que sí, que tiene que ser así por narices <risa> ¿Te imaginas? No, tiene que, tener, tiene que ser una llave, jota Tiene que ser una llave por narices, macho Tiene que ser una llavecita por narices eh, a ver, pero voy, voy a ello, eh El Papu, muchísimas gracias por ese mega follow Espero que disfrutes del directo Uf, eh, Y de las grandes personas que forman parte De esta comunidad de Papageomom Twitch Bienvenido, pana Ah, tío, qué putada es que no sé, eh ¿Qué tal el papu? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el juevesito poderoso? Pues muy bien, la verdad. Después de haber estado jugando en el competitivo de Fortnite, pues nos hallamos en Liter Nightmare y después pues nos iremos al Cocoro, al Cucoro, que está bastante chulo, la verdad. Y estoy aquí rayado porque eh, no sé qué es lo que tenemos que hacer en este puzzle de esta habitación del eh, geriátrico, ¿no? Que era un geriátrico, no, es eh, un, si un psiquiátrico, perdón. Geriátrico sería para las personas mayores. <risa> que la verdad es que no tengo ni idea. Eh, lo que ha dicho falta creo que es la única opción más o menos normal que hay ahí. O que veo factible, porque bajo mi punto de vista es bastante complicado, ¿no? Bastante complicadillo. A ver, voy a intentarlo otra vez. Vale. Es que tengo que llegar ahí arriba. ¡Ah! ¡Uh! Nah, nothing. Nothing. ¡Qué putada, tío! Vale, saco la, la linterna. O sea, algo tiene que haber aquí, tío. Algo tiene que haber aquí que se nos está pasando. Esta puerta se debe de poder abrir, ¿no? Estoy bien y feliz. Eso, eso es importante, ¿no? Bajo mi punto de vista, eh, Papu, porque también podemos llegar a sacar lo mejor de nosotros mismos cuando tenemos un estado de, de felicidad, ¿no? Eso es bastante eh, positivo. Yo también estoy bastante contento siempre porque sabéis que no hay directos en los cuales yo me sienta solo y siempre estáis todos los directos dando apoyo y cariño. Y bajo mi punto de vista es lo más bonito, ¿no? De, de, de hacer directos en Twitch, obviamente, y de que esto sea nuestro oficio, ¿no? Voy a intentarlo otra vez, la verdad. Voy a intentarlo otra vez porque, eh, no sé, lo veo como bien eso, o sea... A no ser que pueda llegar a mover algo O este plato, no, ni el cuchillo, no O sea, eso Sí, este lugar es bastante turbio La verdad, papu, en el sentido de que Little Nightmare, pues básicamente es un juego De, de, de thriller, de terror, ¿no? Al mismo tiempo de plataformeo y por supuesto De ya lo sabéis y demás, de eh, miedo, ¿no? Esto es como un psiquiátrico En el cual, pues hay un montón de cosas raras Voy a intentar abrir la otra puerta De otra manera, ¿eh? o sea, a ver ¡Ah! No llega, me voy por el otro lado Voy por el otro lado ¡Qué guapo! En karate, cómo mola en ese aspecto Eso flipa Ya sabéis que el deporte siempre es vida, ¿no? Y lo, siempre lo digo muchísimo, os hago muchísimo hincapié Y mola muchísimo el karate Mis primos estaban en karate, bueno, mi prima Paula, estaba en karate, flipa Desde bien pequeñita, ¿eh? Flipante Ay, Vamos a ver, yo me vi para atrás, me voy para atrás, gente Me voy para atrás a ver qué es lo que puedo llegar a encontrar Porque creo que... No, para atrás, me piro para atrás bueno, es que de aquí venimos, o sea, no, no tiene lógica, no tiene sense Ah, no, entramos por arriba, entramos por arriba, qué putada Papá, ¿alguna vez ha vivido algún suceso paranormal en tu casa o en cualquier sitio? ¿O ni crees en eso? No creo en eso, campeón Creo que es completamente fruto de nuestra imaginación siempre o de nuestros pensamientos Pero, hostia, ¿y eso? Nunca ha llegado a vivir tampoco un, ¿sabes? Un, un efecto así paradigmático o, fe, o, o fenomenal, ¿no? Pero he de decir que mi cuñado Mena eh, tiene una foto en la cual se ve perfectamente eh, una niña que básicamente estaba ahí, ¿no? En plan, en su casa eh, y era parte de lo que. Era una familiar suya que falleció ahí en su casa y se veía arriba. Vino una bestia muy rara y eso. ¿Qué, ¿Qué es lo que habrá aquí, tío? Era mi tío, mi tío desnudo, qué cabrón, tío. Tatiana Niles, muchísimas gracias por ese mega follow Espero que disfrutes del directo, por supuesto Y de las grandes personas que forman parte de esta comunidad Papajigomón Twitch. Bienvenida Aquí estamos en Little Nightmare Que ahora mismo no comprendo el paradigma, ¿no? De, de cómo pasar allí, o sea, para buscar la llave No lo comprendo, la verdad <risa> Qué cachón el papo No lo comprendo, o sea, es que no me puedo llevar a cero, O sea, seats para allá, ni de fly Lo único que me puede transportar allí Bueno, me voy otra vez a meter aquí Algo tiene que haber aquí que me estoy pasando por alto algo hay, no sé el qué O incluso, nada, no puedo subir ahí arriba Anthony Molina eh, Muchísimas gracias también por ese mega follow eh, Espero que disfrutes del directo, por supuesto Y de las grandes personas con las cuales a diario Tengo el placer de convivir y de vivir Grandes aventuras junto a ellos y ellos junto a mí Bienvenido, y para ¿Cómo va el juevesito? Eh, tanto Tatiana como también Anthony ¿Cómo estamos, mis hermanotes? ¿Qué tal? Aquí estamos en Little Nightmare Que no sé cuál es el algoritmo como eh, acabo de decir la canción de alerta da mucho cringe eh, La canción de alerta es de Kenya. Eh, básicamente es un meme, o sea, Oslock ¿Qué pasó, de México? ¿Cómo estamos, gacho? Esa postura la tengo en la mierda, tío Siempre la tengo en la mierda, chavales Y mira que intento ponerme recto, ¿eh? ¡Derechito, papa! <risa> ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va este juevesito? Con, con fuerza, ¿no? Con fuerza silla. No sé qué es lo que hay que hacer, tío, en esta parte Es que estoy... O estoy fallando en algo que no lo estoy viendo O no lo, no lo comprendo para nada Me cago la leche GG World Player, qué grande. A ver. Es que no. ¿Hola? Me acabo de buguear. Me acabo de.. Chavales, pues ya está, he encontrado el bug. Eso es lo que hay que hacer. ¿Hola? ¿Dad bugueo? Besados cadáveres, papa, te imaginas que cague, que cringue, que esto es como una morgue, que tiene. ¡Qué coño, tío! ¿Me he bugueado? ¿Será por ahí? ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo estamos? Hello, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va este juevecito poderoso? Aquí estamos, súper rayados con este mapa, o sea ¿Me, me encuentro un bucaí o ha sido parte de mi paranoia? Es que no sé qué es lo que hay que hacer, o sea, no tengo ni idea Se puede Espérate, eh, mataré a todo el... <risa> En los torneos son mola, pero el karate no es de palos en ese aspecto, es de eh, utilizar la fuerza, eh, bueno, la sinercia, ¿no? De también eh, saber eh, distribuir tu peso para tumbar a tu adversario, ¿no? ¿Por qué no pruebas a meterte en la caja eh, que, está, eh, que estaba ahí? Esta caja, la de aquí, la de aquí dices, esta de aquí Ah, o la otra, papá, se me trabaron, ¿en serio? ¿Cómo que se te trabaron los puntos? ¿What? ¿Y eso? Sinca, eh, Karim, papi Muchísimas gracias por ese mega follow Espero que disfrutes del directo, por supuesto Y de las grandes personas que siempre forman parte De esta comunidad, Papá Twitch. Bienvenido, y pana, ¿cómo va tu juevecito poderoso? Súper raro O sea, la caja que está atrás, dice Tatiana, esta de aquí Esta de aquí me da atrás O sea, de donde, donde venimos ¿Qué paranoia eso ¿Qué tal, Sinca? ¿Cómo estamos? ¡Ah, es arriba! ¡Ah! Espera, arriba, aquí en esta Sí, pero es para coger la llave, ¿no? Chavales y chavalas o sea, Es para pillar la llavecita A ver, aquí decís que me meta Creo que no me puedo meter en ninguna del... El... No puedo mover el carrito, es la putada Claro, claro, para, para los torneos sí, por supuesto ¡Papa! <ríe> ¡El papa! <ríe> ¡Sed papa, sed papa! ¡Qué gachón! ¿Cuál decís vosotros? Esa, esa de ahí ¿Cómo llego, chavales? Voy a intentarlo, ¿eh? Hostia, pues sí que llega Fuera de coña Y yo soy unos crases. Yo me creía O sea, fuera de coña Me creía que no llegaba el personaje Porque es que Momo Es un poco lerdillo El gachón Me gusta mucho más seeds Mira, easy Easy Easy, ole vuestro huevo La verdad, me cago en la leche Papá se parece mucho a Roberto Qué cabrón, tío Sinca, ¿cómo estamos, campeón? A lo mejor te has comido un... Eh, ahí, increíble, ¿eh? Increíble, fuera de coña. No sabía que llegaba. Porque es que hay mucha distancia entre la cama, o sea, bueno, la cama, perdón. Bueno, sí, el ataúd, básicamente, y lo que es, ¿no? Ya sabéis, es un sitio raro donde descuartizan a la gente. Qué gacho, me vas a baitear, ¿eh? Me vas a baitear. ¿Quién es Roberto? <risa> Qué gachón, tío. Ahora sí que sí, menos mal. Gracias a vosotros. Es que muchas veces, ya lo sabéis... En ese aspecto, yo soy un jugador competitivo y De League of Legends y de Fortnite Y cuando estoy jugando a lo mejor a otro tipo de juegos eh, La percepción siempre se me va un poco Y la verdad es que vuestra ayuda siempre ¡Qué cabrón, tío! ¡Ay, que Roberto, tío! <risa> ¡Ay, qué México, gangachón! Increíble, si no, no, no la vería Es que me, me creía que no llegaba, vuelvo a repetir Me creía que no llegaba, os lo prometo, ¿eh? A ver, también es eso, es que yo eh, juego a otro tipo de juegos, Pero mola, ¿eh? De cama... Bueno, sí, cama de Ataúd, la verdad, un poco de ataúd Voy a ver qué es lo que podemos llegar a encontrar aquí O sea Hostia, qué guapo de cascarín, qué chulo Cascarín era la de... Lo diré, esa que tiene forma de cupcake Bueno, de cupcake no, de, de puñuelillo, ¿no? Creo que abajo no me dejo nada O estoy flipando, creo que no Vale, vale, vale, no me dejo nada Me voy por aquí por... Eh, básicamente por... Eh, la, el, el sistema de ventilación Increíble Y ponte moda a dormir, qué gacho. Ahí es por el lavamanos, ¿Lol? Madre mía, que cague, ¿no? Es raro, es que el, el juego es así Ah, la cáscara de banana, qué gracioso, tío No, está otra vez aquí, tío Está otra vez aquí, loco Está otra vez aquí, tío Qué pesadilla ¿Qué pasó, Kiurin? ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo ha ido la tarde, de Sika? No, no me equivoqué Es otra zona Ah, me, me he rayado, me he rayado Anthony en ese aspecto es que digo, pero vaya, este bicho es horrible, tío Este bicho es horrible, le tengo un asco A este pibe enorme Ahí está, el, el fusil Vaya tela, es que es una mole De destrucción, macho Me va a pillar, tío, me va a pillar sí o sí ¿eh? Bueno, bueno lo, lo, lo baiteo, ¿no? Va, ¡No! Qué coraje me da este bicho, tío Me da un coraje, loco, enorme Porque la verdad es que tiene un Un rango increíble lo odio, este bicho lo odio El bicho gordito este lo odio Ahí está el fusible nah, No puede ser, bro Abajo de la primera mesa, ¿vale? Voy para allá toa. Es que me pone nervioso este, este pibe me pone nerviosísimo, tío ¿En qué momento los monstruos se lavan las manos, tío? Madre mía ¡Espero, espero! ¡Ah, él me va! ¡Ah, por ahí tenemos que gra... escalar! ¡Loquísimo! Cuando regreses tienes que correr, ¿vale? ¡Vale, vale. vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale! ¡Ah, no llego, tío! La ha cagado ¡Oh! Es que no llego arriba, tío ¡Ah, que no creo que es por ahí! ¡Ah! Hijo de perro Ah, me puso el cuerpo claro Pero no no he Anthony <ríe> No he grabado la pinecita del maniquí, tío ¡Qué putada, mancho! Madre mía Madre mía, tío se muela. Bueno, fácil Esperamos y ya está Muchas gracias por ayudarme Como ya sabéis Este tipo de juegos me gustan Porque también os da a vosotros Posibilidad de interactuar También os invito a que os quedéis también Después del Nightmare. Porque como ya sabéis Vamos a jugar Kukoro Que está bastante guay, la verdad Está bastante chulo Me pone nervioso este bicho, tío lo, lo prometo Es que es como una, una cucaracha gigante Es una masa horrible, ¿no? La verdad Es una masa horribilísima de, de cosas feas O sea, tiene que tener Madre mía lo que tiene que tener dentro este pibe Vale, corro, ¿eh? ahora corro Uf. Me pone nervioso. <risa> Como ya sabéis, soy un jugador competitivo. El pececito, el pecesote. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Coño? Tío, no puede ser, loco. No puede ser, no me sale. ¿Qué? No me sale. Un día me pasó que cuando mi familia murió, sinceramente, yo empecé a sentir en la casa. Jail. Escuché me rompí la cocina, no me la casa y Me quedé horrible. Hace como un año a ver muchas veces campeón AJ eh, Como he dicho, ¿no? Nuestra... Bueno, nuestra imaginación Nos juega mala pasada Y también eso pues, forma parte De lo que son los sentimientos A la hora de perder un familiar, ¿no? A mi punto de vista Es un gusano enorme Este bicho da, da un asco increíble Lo prometo, chavales Me voy a quedar aquí O sea, me voy a quedar aquí Hasta que a él le dé la ganita Es que da asco, tío Este monstruo, tío En concreto me, Mira, la vieja Me daba... Me, me increíble O sea, me, me gustaba Qué chica, no pasa nada Nicole Te estás quedando dormida También estás cansada, leñe Voy, eh ¡Ah, maldito bastardo! ¿Qué coño? No puede ser, tío No puede ser por ahí, entonces ¡Ah, qué Leñez! No lo entiendo, tío I can understand, him, bros no, no deja gravear O sea, lo típico, ¿no? Eh, F completamente en mi casa empezó a llover y eso... Eh, fe Anthony, no, no, no llego, tío. No llego, lo prometo, eh. Parece lo más factible, la verdad, pero bueno. Vamos a ver ahora, a ver si podemos llegar a grapearlo. Qué raro de cojones. Madre mía. Vamos a ver si lo cierra ahora. A ver, si se puede subir por ahí, se sube por ahí Si lo dices Anthony, ya sabéis que vosotros sois Quienes me guiáis también en este tipo de juegos, ¿no? ¡No, me ha visto, tío! ¡Me ha visto! Me deja, tío Putada. Ah, Me pilló, me he intentado a la huerta No llegas porque eres... Claro, es muy pequeñito, la verdad Es muy, muy pequeñín, el gachón Pero me he intentado a la huerta o algo, a ver O sea, a ver cómo lo hago, es que parece que... Me ha llamado no te lo crees ni tú, bro. Voy a ver si por aquí puedo despistarlo o algo. Nah, me pillo, me pillo, me pillo. Escuché golpes muy fuertes. Estaba viendo un vídeo con Odifo, ni siquiera podía. atención, Normal, pero eso también, te lo he dicho, muchas veces la conciencia, ¿no? Nuestra conciencia está ahí, en ese aspecto de refería, ¿no? Que es normal también, campeón. Ah, Dios mío. Qué bicho tan pesado, de verdad, ¿eh? O sea, qué puto bicho tan pesado. Le tengo un coraje a este pibe enorme, macho. Increíble, os lo prometo. Además, bueno, te tenemos a Sid. Deja de contar eso que me asusta. A ver, no, no os preocupéis. Eso también, muchas veces, como os he dicho, pues es básicamente nuestro, nuestro pensamiento. Es un macaco, un macaquillo. David, fan de Auron Play. Muchísimas gracias por ese mega follow. Espero que disfrutes del directo, campeón. Y de las grandes personas que forman parte de esta comunidad, Papá en Twitch. Bienvenido, impana ¿Cómo va el jueguecito poderoso? ¡Ey, ey, ey! Nada, nada, nah, ni de fly, ni de fly, ni de fly, ni de fly. Yeah. Me pilló. O también creo que es como. Eh que le dejes pillar y que bote la mesa y te subes ahí y sales por él por lo de arriba vale pues voy a intentarlo muchísimas gracias David de Founder on Play por ese mega hosting macho cómo estamos campeón cómo va el jueguecito poderoso ahí estamos el Little Nightmare me cago en la leche muchísimas gracias por ese hosting hola David cómo estamos mi hermano qué pasó ahí estamos el Little Nightmare de un poquito mal no la verdad porque no sé no sé llegar allí no sé llegar allí macho de momento no sé llegar Muy bien, la verdad Después de haber estado boteando puntitos en arena Que no nos ha ido ni tan mal, la verdad Hemos casi conseguido los 6k en arenica Los 16k en arena No puede ser que me haya visto, tío Me ve de cualquier modo, tío Me cago en la leche Increíble. Y me alegra que estés bien, la verdad, David. Ahora, pues también, dentro de un ratito vamos a meter el cucoro, como os he dicho, y también pues, vamos a jugar con todo el chat. Ya sabéis que ese juego, pues básicamente con todos nosotros, ¿no? A full. Voy a ver qué hace. O sea, vamos a dejar a ver qué hace el bicho en concreto. O sea, a ver si me va abriendo más puertas o algo, o me lo va poniendo un poco más fácil, para poder llegar a subir allí. Pero ve lento. Sí, intento, el papu. Intento ir lentito. es Todo el mundo de FSI, sí, David, nos ha funado, tío. Da un poco de cag este bicho bola La verdad, este doctor extraño Es horrible, tío Es y horribilísimo, horribilísimo Y además mira la cara que tiene Tenía igual el, el macaco, un macaquinho! 10 días directo, bro, me estás encantando Siga así, llegarás lejos Muchas gracias, Papu Se agradece muchísimo porque siempre intento dar eh, Todo el protagonismo posible a todos vosotros No leeros a tiempo Ya sabéis que muchas veces pierdo en Fortnite porque estoy leyendo Pero para mí eso es lo más bonito, ¿no? Me encanta mi trabajo de ser streamer, la verdad Y disfruto en cada momento gracias a vosotros Vosotros hacéis que cada directo sea singular, ¿no? Y lleno de magia Bajo mi punto de vista Es bonito Vale, voy a intentar... Vale, irme por aquí. No me puede haber visto, tío. No me puede haber visto. A ver. A ver qué hace, tío. Está cortando. ¡Ah, más casquillo! ¡Más casquillo! Te lo prometo, eh. ¿Qué tal, Garamagic? ¿Cómo estamos? ¿Cómo no se cae eso? Es una bola, es una bola. El doctor este es una bola, macho. ¿Cómo estamos, campeón? ¿Cómo va el jueguecito poderoso? Que hago la leche, tío. Es horrible, ¿eh? Es horrible, macho. Este bicho es horriblísimo. Este bicho, David, eh, básicamente es como un mini-boss que hay aquí Y este juego, pues básicamente, casi nunca puede llegar a matar A no ser que sea el del principio, ¿no? Mangle Moon, uh -huh, Muchísimas gracias por ese mega-follow Espero que disfrutes del directo Por supuesto, y de las grandes personas que forman parte ¡ah! De esta comunidad Papajigomom en Twitch Bienvenido, mi pana ¿Cómo va este juevecito Campeón Super Mangle Moon El Pepe Y este bicho, David, pues básicamente es como un ente Que persiga a nuestros dos personajes protagonistas Que serían Sits y Momo sin problema, campeón Sé que también te Tenéis el boseo, ¿no? Y como lo he dicho En ese aspecto Pues es importante también Bajo mi punto de vista Está Flama O sea, también El simple hecho De que hagáis deporte Para mí es increíble Y muy importante también El Pepe Muy importante El Pepe <ríe> Si ponéis exclamación de igual También tenéis los comandos De sonido, ¿vale? En los cuales Pues podéis también Pues un rato Que la verdad es Que está bastante chévere Estoy aquí Te tengo como ruido de fondo Porque estoy jugando Sin problema Yo sí Ya me jodería, campeón ya me jodería, mi hermano Me ha visto, ¿no? un casquillo, más ¡Qué dolor, tío! Y si lo llevas al... Eh... Para el otro lado ¿Dónde tú hacías... Eh... ¿Dónde tú inicias? A ver, que lo tiene para acá Que lo envíe para acá Pues vale, voy a intentarlo es Buena idea, Tatiana Este se... Es el... Al monstruo voy a tope tu macaco este juego es muy perturbador, pero a la vez es muy entretenido. Me encanta en ese aspecto Mangle Moon que me parece muy guay el juego. La verdad, yo jugué a Little Nightmare 1 y me gustó bastante. Voy a intentar hacer lo que ha hecho Tatiana. Vamos a ver si nos sigue el perro. Está gordo, pero pasa por todos lados. No puede ser. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Tiene, tiene, tiene worth. Es buena idea, es buena idea, es buena idea. ¡No! ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Mira! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! No me había dado cuenta, gente. Chavales, y chavalas, había caído. ¡Oh! ¡Macaquiño! ¡Macaquiño! ¡Macaquiño! ¡No! ¡Macaquiño! ¡Se cae sola! ¡Se cae sola! No hay ninguna escopeta. Te das cuenta de que el de ese no tiene. Eh, de dónde llegar al agua. Y aún así sale. raro. No tiene en ese aspecto eh, ningún tipo de acueducto. Buena idea. Me ha gustado esa, ¿eh? Yo creo que sí. Que es lo que ha dicho Tatiana. ¿eh? Tenemos que baitearlo, ¿eh? Vamos a baitearlo otra vez. Ah, pero tenemos que dejar ajá, ajá, ajá, Tenemos que dejar que lo haga Vale, vale, vale, vale vale. ¡Oh, ¡Un Macaquiño! Hola Ángel Ese Ángel poderoso, tío ¿Qué pasó, Sergillo? Efecto Down ¿Cómo estamos, gachón? ¿Cómo va el jueguecito poderoso? ¿Y cómo hay estos días? Aquí nos hallamos Después de jugar un poquito De competitivo de Fortnite Pues el Little Nightmare 2 Que la verdad es que es un juegazo O sea, me gasté el dinero En este juego Que salió nuevecillo Y está guapo Sí, hay una, David Hay una escopeta al principio ¿Viste el pixelar? Ah, sí lo vi Está muy chulo, Ángel Me mola En ese aspecto si Sabéis que tenéis potencial Y que tenéis que sacarlo A reducir cada momento, ¿no? Me encanta porque le da mucha emoción Es que a J. Madre mía Sí lo vi en el disco, el campeón Sí lo vi Vamos a ver qué pasa ¿Y cómo estamos, Sergillo? Gachonzón A ver, a ver A ver si lo veis Que lo tira A ver si lo veis Que lo tira, ¿eh? Tira el fusible, ¿eh? Yo me pasé el 1 y la verdad es que estaba súper guapo Está muy chulo Te recomiendo también el 2, Sergillo Está muy bonito, ¿eh? Está súper precioso, macho Lo único que mmm, ahora mismo, pues, estoy un poco desconcentrado Porque no sé qué es lo que pasa a la hora de que él tira fusible Vamos a ver si lo tira Es que no sé cuándo lo tira ¿Ahora? Hice otro con el Mario 64 Hostia, qué guay, pues ese no lo he visto, campeón, ángel Ahora lo veo, cuando termine el directico lo veo ¿Cómo? ¿Cuándo tira ese fusible? Es que, es que tú lo has dicho, David, es un puto. Es un puto, va, un bicho, un bicho bola. Madre mía. Muy bien, ayer me emocioné mucho porque el Barça remontó contra Sevilla y estaba yo en casa saltando saltando de alegría. Y mi padre, tío, Sergillo. Mi padre también flipó, macho. Vamos a ver si llamamos su atención. Porque antes me lo encontraba ahí tirado. Vamos a ver si podemos. Él se va a quedar aquí, así que va a... ey, ey, ey, ey, ey. Ahora, ahora, vale, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. ¡Ram! ¡Ahora no cae! Antes se había caído, os lo prometo.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 Es verdad que ganó ayer el Barça, tío, contra el puto Sevilla Pero oye, estaba cantado, ¿no? El Sevilla, aunque esté fuerte, pero bueno Tira la cuchara al ojo Sergio es del Barcelona Es un monstruo higiénico porque se lava las manos Esta tienda, madre mía, eh Aún así eh, no se lava el pobre Ni... Vamos, se lava menos que un otaku del Fortnite ¿Qué tal, King Caro? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el juevecito poderoso? Aquí estamos el Little Nightmare Que a ver si tira ese fusible este bicho bola gigantesco Que lo estoy deseando, la verdad, lo deseo Lo deseo y no sé hasta qué punto Del Basa a muerte, eh. flipa mi, mi viejo también es del balsa, tío. Liba. A ver si lo tira, tío. Muy bien, la verdad, Quintaro. Después de casi conseguir los 16k en el modo competitivo de Fortnite, pues la verdad eh, estoy bastante contento, ¿no? Porque también os gusta el Little Nightmare, eh, la aceptación que está teniendo este juego es bastante grande. Y después, pues, os invito a quedaros también porque vamos a jugar al Kukoro. Es un juego interactivo entre todos los del canal. O sea, SkyCovid de vida sana completamente. Se tiene que lavar las manos. Y puede que sea un bug, ¿eh? Fue un bug, ¿eh, Anthony? Porque la verdad es que no sé cómo se ha caído antes el fusible. En la vida... Eh... Hay dos cosas que no se tocan, la familia y el Barça Ah, qué bien, felicidades, qué grande Me alegro mogollón también, quitaros Que incluso siendo un follow nuevo eh, Podéis llegar a sentiros cómodos, ¿no? Porque yo cada directo que hago, por supuesto, es con esta finalidad, ¿no? En el sentido de que también nos sintamos cómodos Desconectemos un poquito en el mundo del cual vivimos Y, y sintamos, ¿no? Por supuesto, felicidad Me hace muy feliz, este es mi trabajo y me encanta Estoy contigo, ay, qué grande, David No sé qué ha pasado, ¿por qué lo ha tirado, tío? Hay un momento que la ha tirado, el fusible la ha tirado Aunque sea un bug, pero a ver si sale otra vez Es como una albóndiga humanoide e higiénica Madre mía Vamos a ver, no sé cómo lo tira, tío Vamos a, vamos a baitearlo, que lo de, lo de Tatiana tenía razón Sergillo, le tu huevo, muchas gracias por ese hosting, tío Arigato que sabe más, mi hermanote Ya sabéis que es muy importante Y que hacéis, por supuesto, siempre ¡Pap! Increíble Increíble Muchísimas gracias Sergillo Mi hermano Por ese hosting Ya sabéis que es muy importante no, Bajo mi punto de vista Y hacéis que muchas más personas Por supuesto Siempre me tengan eh, En un punto eh, Alfredo, no, En el sentido de que Muchas más personas Como salgo en recomendado pues Puede llegar a disfrutar Del directo Se agradece muchísimo Es que es un bicho Bola eh, Un puto cargo <risa> Brutal Brutal Este bicho es brutal Pero ¿Cuál es? Lo acabas de mandar Sin problema Ángel Después lo vemos Campeón No te preocupes Qué guay lo de Baby Yoda ¿eh? En pixelar como mola El pixelador, que grande Yo, tenéis una paciencia enorme, tío Os lo prometo, eh Ese King Caro, tío Súper grande, se agradece O sea, ya sabéis la verdad eh, Bajo mi punto de vista Que es algo increíble, ¿no? Porque me dais un amor En directo increíble Voy a la nueve, toca eh, Ver la otra semisuminar Para ver el rival de Basa eh, Que tocará en la final ¿Cuál eh? O sea, ¿contra quién jugará? Sergillo, yo Perdonadme Hostia, me ha visto Vamos a ver si es así Como No llega, tío No llega, tío, no llega, no llega. ¡Bah! Ya no se cae, prueba a subir eh, por la otra pierna del maniquí eh, que deja. Vale, voy a intentarlo, Tatiana. Gracias también. Me estáis ayudando, por supuesto, a pasarme al Little Nightmare. Un anuncio, nada más entrar. ¿Qué pasó, Adri? ¿Cómo estamos? Levante versus Atlético de Bilbao. Quedarán 1-1. Quedaron 1-1 en la ida. Eh, ¿Cuál de los dos parece más potente? ¿El Atlético o sea, el Atlético o de Bilbao? El Levante. Ojalá se... Eh... O sea, el levante para que sea algo más fácil, hostia. A ver, entonces levante es el que está más flojillo, ¿no? Mañana tiene dos exámenes de qué? Adritz. No, me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. ¡Quítate de ahí! ¡Sitz! ¿No me ha visto? ¿Hola? Me da más miedo las Letty, las Letty, flipa. Voy a intentarlo, voy a intentarlo, tío. Voy a intentarlo, ya. No hay, way, no hay, way, no. Voy a intentarlo. Oh, no llega. No llega, es que no no entiendo, no llega, tío No llega, ¿eh? Lo lograste y no lo he logrado todavía Porque eh, <ríe> sé que se va a pelear, hostia puta A ver, son equipos también muy peleones, ¿no? Bajo mi punto de vista de, No sé en qué división estarán ahora mismo Pero supongo en segunda, ¿no? Parece un poquillo de segunda No entiendo, ¿eh? No entiendo, os lo prometo A ver cómo lo puedo baitear, tío no te preocupes, campeón Anthony, en ese aspecto Ya sabéis y demás que tenéis mucho... Mira, lo aprovecho, o sea, lo pongo por aquí Como ya sabéis muchísimo de vosotros Pues aparte, ¿no? De esto, aparte de esto Que también podéis, ¿no? Eh, los horarios, que son todos los días, la verdad, campeones O sea, sabéis y demás que bajo mi punto de vista Tenéis mucho tiempo, ¿no? Me faltan 200 para los 6K Madre mía De furbo te veo... Sí, Sergillo, yo de furbo voy como el culo, tío Sí, juego, a, o sea, juego a Fortnite pero competitivo solo, tío. David solo competitivo, es la cosa. Estamos en 16k casi casi y vamos a coger los 17. Nada, esta temporada voy a llegar a los 20k como propuesta, la verdad. Entre todos que quiero llegar a, a, a 20k. ¿De dónde eres? Soy de un pueblo de la comarca de Huelva En Ayamonte Sinceramente Está bastante guay Lo que pasa es que Ayamonte Ya sabéis, chavales Es un pueblo pues, un poquillo más Como retiro espiritual Para gente desde la tercera edad Por supuesto Aquí también el, el, el, Bueno, tenéis el exclamación redes Que también dais un montón de apoyo Si os gusta Liter Nightmare O Fortnite También ya sabéis Que ahí podéis encontrar Todo lo que hago Todo lo que creo Y vivimos aquí, ¿no? Pero mi patata Claro, ya lo sé Muchas veces eso es complicado, Ángel Pero yo creo que este juego Te lo puede tirar mal La verdad Te lo puede tirar bien Además, de verdad <ríe> Es un poco así, tío Lo hemos muchado, te lo prometo Porque, mierda, no tiene muchas cosas que fomenten a lo que es la juventud Ni tampoco a, al entretenimiento, puro y duro Poco a poco, jota, la verdad Vamos escalando, pero también porque me pego ocho horas y media al día Y la verdad es que gracias a vosotros, pues siempre estamos en falla Vale, no me ha visto, tío No me ha visto, loco Vale, ya está, ya está, ya está, chavales Ya está ¡Era por ahí! ¡Era por ahí! ¡Era por ahí! ¡Era por ahí! ¡Era por ahí! ahí. <risas> Ajá. muchas gracias por ese mega, mega hosting, tío, a diario. Súper grande, macho. Me voy a quedar un rato más, eh. Y después me pongo a hacer. No te preocupes, campeón, Anthony. Si en ese aspecto ya lo sabéis. Si tenéis que priorizar y estudiar, por supuesto, en ese aspecto. Como ha dicho a Adri, que mañana tiene dos exámenes. Y también tenéis que hacer tarea, priorizar las tareas. Ya sabéis que mañana viene y que tenéis todo el tiempo del mundo para verme siempre. Píticas más media y, y tengo muy baja. Que raro. El FIBA soy muy malo, campeón David, mira, Sergillo se ha dado cuenta de que soy un matado en el fútbol Así que imaginarse No corre ni el Fortnite, pero el Fortnite es lo más complicado, campeón Muchas gracias por esa raid también, Sergillo Qué grande Sabéis que también Sergillo es un pro player en ese aspecto de CSGO Es la pollísima, tío Es la pollísima Pero Fortnite está muy mal optimizado Muchísimas gracias, mi hermano Sergillo, por esa super raid, tío Qué grande Es un pro player, os lo prometo, del CSGO O sea, lo recomiendo también muchísimo Porque le da bastante, bastante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 ¿Cómo? No puede ser Y no se va Oye Fan de misa eh, La langosta Que guapo el nombre Muchísimas gracias por ese mega follow Espero que disfrutes del directo Por supuesto Y de las grandes personas Que forman parte de esta comunidad papagiomo, en Twitch Bienvenido, mi ¿Cómo va tu jueguecito poderoso? Que cague, macho Que cague, que cague No <risa> Me asusta el, el, late, el late for Me ha pillado ahora No puede ser ti no me había pillado F es, es mi juego favorito, el FIFA No pasa nada campeón, lo que pasa es que es eso Yo de pequeño jugaba mucho al FIFA con mis amigos Pero no soy muy bueno, la verdad Yo soy más competitivo de cuanto a Fortnite o League of Legends Aunque me encanta este tipo de juegos, la verdad Porque Son de puzzle y también lo vivimos de una manera eh, increíble, la verdad Y es de agradecer, por supuesto, a todos vosotros Los que hacéis posible a diario esto ya sabéis que en mayor o menor medida vuestro granito de arena siempre es lo que hace un castillo enorme ¿no? en Twitch. Y se agradece porque llevo menos de un año en Twitch, la verdad. Y pienso que vamos a llegar eh, alto gracias a vosotros, por supuesto. Nice. De casualidad, ¿hay un eh, físico en el chat? Hostia. no. Físico no hay, creo. Una pregunta, ¿de qué se trata el juego? El primero, ya sé eh, cuál es, pero este ni sabía que existía, hostia. Fan de Misa a la Langosta, pues este es eh, Básicamente es el, la precuela Pero nos cuenta un poquito el principio del Nightmare 1, está bastante chulo Y básicamente es un puzzle, al mismo tiempo que Un thriller de terror, en el cual nos Hallamos ahora mismo en un plataformeo duro Y puro, brutal, porque no puedo llegar A coger esa pata del maniquí y no sé Cómo llegar, chavales, antes se ha caído el fusible Y no sé por qué se ha caído Pero es muy fácil llegar a pillarlo Nice, ya ves nueve Es lo que te iba a decir nueve meses, macho, Sergillo 9 fucking meses, chavales Me cago en la leche Y ni un año, tío Llevamos en tweet, macho Vamos a partir la madre en Twitch, Ya lo sabéis gracias a vosotros Ojo a los 30 Qué grande este mantilla, tío nice. Qué grande, Mario La niña solo estorba eh, No, esa es súper cheta, Anthony Te lo prometo Seeds es la caña eh, Es demoledora Mata incluso a los niños eh, De porcelana Yo llevo 14 minutos No pasa nada, campeón Son los primeros 14 minutos, ¿no? no Voy a ver si me deja, tío, meterme aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Corre, corre, corre, corre, corre. Vale. Piensa, papajigo, piensa. Es que se pone súper agresivo, tío. Hostia, qué rápido eh, pasa el tiempo, brutal. Son ya las ocho y media. Y aún sigo atascado aquí, ¿eh? <risa> o sea, solo por eso eh, y demás, no hace eh, no mucho que, digamos, no pasa nada, campeón. Pero es el primer día también. En ese sentido. Estoy cagado, no sé si me va a pillar No sé si me va a pillar, tío ¿Qué hacer calvo? Eh, la verdad es que están molestándonos Molestándonos a todas Nos va a ver, nos va a ver, ¿no nos ve? Increíble Voy a intentar Es que no sé por qué antes tiró el fusil Yo creo que lo que dijo Anthony, o sea, se ha quedado bugueado Me cago la leche, tío Cuantito que vaya para allá voy a intentar sacar esto Para afuera No me deja, tío no me deja, no me deja, este no me deja, a lo mejor el otro A lo mejor de allí sí, vale, vale, vale Va, Entonces, de esa camita, la otra sí que puedo saltar Vamos a intentarlo, eh Ya tenemos la mimetización, ja chavales y chavalas Tenemos la mimetización poderosa Así que vamos a ver lo que puede llegar a pasar No, me ha visto, tío, me ha visto, bro Me ha visto, me ha visto, no puede ser que me hayan visto Eres un feca, ¿cómo me ha visto, tío? Estaba debajo de la... No puede ser, tío No es por joder, ni mucho menos, ni ser flamer Pero no puede ser que me haya visto, el guachón ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estamos, campeón? ¿Cómo va el juevesito? Poderoso A ver si se va para atrás, vale Se va para atrás, cuantito que venga aquí Me voy para el otro lado, me metizo y me voy para allá O intento abrir, vale, él me abre eso Para que yo también me meta ahí y coge el cuerpo Verás cómo, cómo no funcione Madre mía, esperemos que sí, David Esperemos que sí ¿Qué tal, Antonio? El combat, ¿cómo ha ido la tardecita, campeón? Eh, ¿Hola? Me voy, me voy, me voy, me voy Chavales y chavales, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Uf ¡Me ha pillado! ¡Hola! ¿De qué va el juego? ¡Qué grande! Es un juego de puzzle, de thriller y al mismo tiempo, pues, de terror, la verdad. Un poquito de terror, en ¿eh? los cuales, pues, básicamente el Nimer, como ya sabéis, os estoy tirando el gameplay eh, casi a diario, aunque es una hora de gameplay, pero aquel que le guste el juego y lo quiera ver lineal de todo lo que ha pasado en el directo, de todos los sustos que nos ha pegado el juego, la verdad, pues, básicamente es eso, ¿eh? No, no, no, no no va de eso. hay cajota. Va básicamente de puzzle. O sea, es un puzzle y un poquito de habilidad, ¿no? Porque básicamente este si no te lo pasas por aquí, ni de coña. Corre, corre tanto. Eh, ¿Cómo corre tanto si es un gordo? Yo... No sé, la verdad, campeón David. O sea, es súper duro. Es súper duro el pibe. Madre mía. Esta es la, es la zona más difícil, ¿eh? Os lo prometo, ¿eh? Lo dijo cero. Esta... Papa es la zona más difícil del juego. Y digo, wow. A ver si ahora... Ahora... Ahora yo me tengo que ir corriendo conserva las manos. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. A toa, a toa, a toa, a toa, a Vale. Ey, ey, sube. Uf. Bakum, Mister on... Mr. Speeder. Muchísimas gracias por ese... ...mega follow. Espero que disfrutes del directo, por supuesto, y de las grandes personas que forman parte de esta comunidad Papageomo en Twitch. Sí, vamos a jugar ahora al cucoro. Vamos a jugarlo entre todos, además que somos eh, Básicamente pues 30 personas, vamos a flipar ahora jugando al cucoro. Pero quiero pasarme esta, pa esta parte ¿Vale? O sea, me voy a pasar esta parte que más o menos Lo tengo ahí, lo tengo casi casi ahí Tatiana El cucoro es un juego interactivo entre todos Los de chat, entre todos los componentes del chat Es muy intuitivo bajo mi punto de vista y lo vais a ver Estas camiones son gordas Y nada más rápido que mi tía con diarrea explosiva Me acabo de imaginar una persona impulsándose con eso Y os incito y también os invito a que os quedéis Ahora, cuando me haga esta parte O sea, hoy lo voy a dejar solo el en esta parte Os lo prometo, porque es muy complicada Es muy complicada y, y vaya, se me está haciendo eterna El poder llegar a salir de esa zona A ver si ahora pilla esto Vale, guay, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, No nos ha visto, tío Va, ahora sí que sí puede ser que me pille, oye, no puede ser que me pille, chavales. ¿Cómo me estafa tanto? ¿Sabéis que os digo? Vamos a trolearlo. Troleado puto, vamos a trolearlo. Ya está, voy ahí a lo loco, a lo loco. ¿Me ves aquí? ¿Me ves aquí? Pues ahora no. ¿Ahora qué? Mamonzón, ¿eh? ¿Ahora qué? Ahora te voy a dejar por aquí. Hago así. ¡Pra, pra, pra! Ya. ¡No! <risa> por listo, Por listo, chavales. Ya, pero eh, es que es una ballena. Oye, un rangután es muy raro, la verdad. Este voz es muy raro. Voy a intentar baitearlo, ¿vale? XD, brutal Lo baiteo, lo baiteo, lo baiteo A lo mejor entra por aquí todo O sea, sits Mail, ¿cómo estamos campeón? Estoy sufriendo Lo que no están los escritos en el psiquiátrico, macho Es que no puedo llegar a utilizar ese... Esa bandeja de muertos No, no, no acaba el directo justo ahora Es más, ahora jugaremos dentro de nada al Kokoro Qué buen troll, brutal, eh, David, brutal que es un juego interactivo para todos en el chat, la verdad Voy a intentarlo, me da igual eh, Voy de loco, chavales, voy de loco, tío Voy de loco, ¡me va a pillar! Miles es todo un experto en Litter Nymers No sé qué es lo que hay que hacer aquí, os lo prometo Ahora mismo estoy... Va, voy a intentar de... distraerlo, hacer algo, a ver si viene No pasa nada, campeón Siempre tenéis en ese aspecto que priorizar lo... los deberes y los estudios, ¿no? bajo mi punto de vista Vale, troleamos por aquí, vale ¡Ah! No me ve, no me ve. ¡Guacho! ¿Qué pasó, guacho? Voy a intentar tirar esta capa. O sea, esto tiene que ser así. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, ¡No! ¡Uh! ¡Bugueado! ¡Bugueado, bugueado, bugueado! Aquí no llegas, eh. ¡Ja, ja! Basurilla! Cósmica! Madre mía. ¿Qué es el cocoro cocoro David es un juego interactivo entre todos los del chat Que se juega poniendo comandos en el directo Increíble Va tan rápido porque como es calvo Eso le da una aerodinámica impresionante Madre mía Está, está muy bueno yo No sé qué ponerme ya lo que me dice, qué gachón ¿Qué pasa si llegas hasta el final en vez de ir a alojar ¿Hasta el final? ¿A qué te refieres? ¿Mile? En plan, al final hasta allí Es que creo que tengo que impulsarme Miradlo, eh porque arriba está el fusil, tío Arriba está el fusil O sea, tengo que aprovechar ahora Cuantito que él se, vale, se lave las manos Clean your, your... hands Ahora Ahora tengo que aprovechar Que va a venir hacia aquí Voy a ver si puedo, chavales, eh Aunque me voy a un poquito más para adentro Y saltar de plataforma en plataforma voy a, ver, voy, a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver No, me ha visto, tío Me ha visto, chavales Me ha visto, tío Me ha visto No puede ser, tío No puede ser, bro No puede ser Que ahí en la otra punta del cuarto No vaya para... Vale, para el fusil, vale, pues voy eh, Para la otra punta del cuarto hay esto, mira Vale, atento, eh Bueno, voy a trolear un poco al Gordinflon Está esto Es que ahí creo que no podemos acceder, creo Uf, eh Lo estoy troleando mucho, eh Ahí me ha pillado. <risa> me ha pillado, me ha pillado. Voy, a ir, voy a ir tranquilo, voy a ir tranquilo. Ya está. Es que ya llevo aquí un rato, hermano. La verdad, llevo como una casi hora. Sinceramente, estoy eh, duro ya de, de, la me, de la melona diciendo: Quiero, se me ha metido la cabeza hacerlo con, con ese flow. Pero es imposible. Voy a tener que ir pasito a pasito. Esa postura, que Caro, siempre, ¿eh? ¡Wow, ¡Oh, troll! Brutal, brutal, macho. Relá completamente eh, José Dantari, Dan muchísimas gracias por ese mega follow Espero que disfrutes del directo, por supuesto Y de las grandes personas que forman parte De esta gran comunidad de Papajigomo en Twitch Usa sit para subir eh, Vale, voy a intentarlo eh, Prueba de nuevo a llevarlo donde inicias Y luego salta. Ah, en la... Bueno, a ver, esperaos, a ver eh, Es que creo que me ha... Parkour, tengo que hacer ahí No es tan, No es tan difícil Voy a, voy a intentarlo Voy a intentarlo Pero a lo mejor nos pilla Troleado, puto <ríe> A lo mejor nos pilla Es que me da un poco de mal rollo Chavales y chavales Me da un poco de mal rollo Este bicho goldo A ver Voy a intentar hacer lo que dice Mael Y ir por arriba o algo A lo mejor hay un conducto Que nos deja allí Es que es muy complicado A ver Sitz, ven para acá Sí, sí, tienes razón, tío ¿Qué, qué puta magia tenéis, macho Si es que sois niños Ultra puto megadotados, macho Ya, ya está Ya está Soy Señor, ¿usted está despierto? Vale, ya lo entiendo A ver, ¿enciendo la luz o no? ¿Le di a los fusibles o paso? La apago la luz para ver qué es lo que hay? Es que tengo curiosidad Ah, no puedo ¿Lol? Eso digo yo, lol No hay ninguna manera de quitarle la sierra Esta de mierda que está <risas> Ojalá y le pego con la sierra Sería la caña Le Tengo mucho coraje Ese es el, el, el personaje de Elite Nightmare 2 Que me da más coraje del mundo, ¿eh? lo prometo no creo... ¿Vas a matar a una persona viva. vida? ¿Eso era una persona viva, vida, Miles? No me joda ¿En serio? No me joda ¿En serio? Me perdí el juego No, no, no, Jeffrey, para nada Ahora lo vamos a meter en directo, no te preocupes A ver Escóndete, brutal Yo sé que José nunca ha visto este juego. ¡Qué mal rollo! Si te hubiera contado eh, su historia, tal vez te caía bien el, el doctor. Es la cosa, mal es la cosa. Pero es mega creepy, tío. Es mega creepy, macho. ¡Escóndete, brutal! Me escondí a todas. Ah, y ese, ese es nuestra amiga. Es nuestra amiga, la verdad. Es Seeds. Es, es la caña. Sitz es la caña, macho. ¡Qué mal rollo, tío! ¿Qué, qué debo hacer yo? ¿Irme? ¡Jeffrey! El sí me sacaron el 2, me encantó el 1 Es la caña, eh. la verdad es que en ese aspecto es muy chulo Sinceramente, eh. vale, ya está Tenemos la distracción, se le ha muerto el paciente Ahora corre, sí, sí, sí, sí, sí Sí, sí, sí. Sí, Tatiana, voy a toda, voy a toda Voy a toda, chavales, voy a toda Me cago la leche, qué coraje, macho Al de la cama, eh, no sé Si será su colega o algo, la verdad eh, En ese aspecto, a ver si ya podemos llegar aquí Va, vale, del tiro macho, qué alegría, tío, qué alegría, chavales Madre mía, por no llegar Al final, tío, de la zona Que te den, doctor maligno Increíble, yo sí. Hola, tengo un dorito, qué mono, tío. Voy, voy, voy, voy, quincar... voy, voy, voy, quincar... voy a todas, chavales. Me piro a full de mango, eh. Uf. Madre mía, qué odioso es este doctor. Aunque bueno, madre mía, madre mía. Miles lo acaba de decir, que no sé la historia. Literal mataste a su obra maestra al logro de revivir a alguien y no un maniquí asesino. Madre mía, qué Miles no sabía. ¡Oh! Ah, qué mal rollo, qué mal rollo, qué mal rollo. Si no es así, estoy jodido. Vale. Wow, macho. Eres como Freeze. En la ruta de Aleluya, menos mal, menos más, menos mal. Más, menos más. Ahora tenemos que correr, tenemos que correr, tenemos que correr, tenemos que correr rato Corre, corre, corre, corre. Corre, corre, corre, corre. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¡Corre! ¡Oh! Joder, qué susto me ha dado. Me queda con la leche. Corre. Mile, eh, se conoce el lore, Eso me flipa, ¿eh? Se conoce el lore del juego al lirillo. tío. ¡Uey! ¡Ey! ¡Qué cojones, macho! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Te he dicho, Goldo! ¡No, ¡Oh! no, no, no, no, no, no, no! ¡Putada, putada, putada! ¡Estamos al final seguro! ¡Ay, ¡Qué putada! ¡Madre mía, corre, puto! El Goldo no Sexy. ¿Tú puedes decidir con él? ¿Puedes decidir? ¿Si ir por a... O sea, si dejo su obra maestra viva. Cuando... Eh... ¿Cuántos jefes? Ya te pasaste Pues me he pasado solo eh, tres, creo Creo que solo tres, ¿eh? Corre, corre, corre, corre, corre Dios, es que madre mía, madre mía, chavales Madre mía, tío, si me pilla ahí me estoy jodido, macho Madre mía, me estoy nervioso, ¿eh? Con este boss, estoy nerviosísimo, macho Me da coraje el Gold Doet, El doctor de la muerte, macho Llora, llora, llora Por eso llora, llora, llora Que me carga cargado tu creación, como ha dicho Miles Que te den por el orto Uf, eh, vale, eh, safe point Sin no una más en las manos, te alcanzó desde. Solo corre. Madre mía, tío, vaya doctor de la muerte, tío, corre, sit. Me queda con tu vida. Esto es uno, un no, no. Hostia, ¿qué? Me va a incinerar. Me ha pillado el caracaca. Voy a matarlo, voy a matarlo a Toa, voy a matarlo Ya sé lo que tengo que hacer, tenemos que incinerar, ¿no? Va, va, va, va, va, a Toa, ¿eh? A Toa, lo voy a incinerar ahí adentro Miles, voy a muerte con entrar a este doctor Que me está jodiendo Me quiere matar Yo también lo voy a matar Corre, corre, corre con las patitas que tiene Mini patitas, Tatiana, mini patitas. Vale, voy a intentar meterlo dentro Voy a salir, lo quemo, lo quemo, lo quemo, lo quemo Lo quemo, lo quemo, lo quemo, lo quemo, lo quemo, lo quemo. Vale, vale, vale, vale, yo me piro, me piro, me piro Corre, corre, corre, coño que Te den Por el orto Bitch ¡Oh, ¡Corre qué malo! pero ayúdame, pendeja Me cago un... Tenía que partirlo yo Lo voy a matar No puedo, Miles Este tío me... Lo odio Este tío lo odio, campeón Lo odio Sí, sí, sí Tenemos que baitearlo Pero tengo que quitar esa barra Lo tienes que quemar Buena historia Tengo que quemarlo Lo voy a matar, vamos Por horrible Fucking fat. bien reventado, vamos. Submuela. Vale, ya lo tengo, ya lo tengo. <ríe> Menos mal. Lo odio. Espero que vosotros también lo odiéis. Muérete. Muérete, doctor de la muerte. Hijo de puta. Corre, tío, pero pártelo, bro. Ah, no me da tiempo. Oh, incinera, incinera, Corre, Corre, corre, corre, corre, corre. A morirte troleado puto! ¿No te acuerdas del estudiante atado? ¿Sí? Es su hijo o algo, ¿no? ¿Y eso? y te como muere, ¿eh? ¡Mira cómo sí, se calienta las manos! ¡Lol! Increíble Me encanta cómo lo juegas <risas> Ay, KJ, soy muy loco jugando a estos juegos Sí, al, a ese lo... A ese lo, lo... O sea, lo salvamos, mal A ese no lo dejamos Si sí, lo odiamos, menos mal Quín caro, caro, me lo odio, macho ¿Qué pedo eso? ¿Por qué lo eso, dame un segundín hey, Ahora Ahora sí, sopa tu macaco Incinerado, incinerado Que te den, macho, ¿qué pasaba con ese En ese aspecto, Mael? ¿Qué pasaba con ese pibe que dejamos vivo al niño? ¿Qué es lo que pasa con el niño Ese que dejamos vivo? A mí me encantan tus vídeos, qué grande Lo siento Mael, lo siento mi hermano Lo odio, lo... este bicho es el que más odiado Os lo prometo, lo odiado muchísimo Se calienta las manos, increíble este bicho lo odiaba, campeón. Lo odiaba un montón, tío. O sea, me ha dado un por culo a lo largo de toda la historia. Mm, jodida. Jodida. Pero, ¿cómo ha entrado por esa puerta? Porque, vamos, es un bicho bola, macho. David, es un bicho bola enorme. Es un bicho bola enormísimo. Menos mal que ha podido entrar por ahí. <ríe> y está tan gordito. Está tan gordito que ha entrado y todo. Increíble. Y ya me ha dejado intrigado, ¿eh? En ese aspecto Maes ¿Qué pasó con ese con ese estudiante, no? El goldito sexy Ay, que Jeffrey Dame la manita, sits Por fin, chavales Pues la historia de este protagonista Es que tiene que salvaguardar, ¿no? A su compañera Sitz Y tiene que luchar contra este tipo de monstruos, José Que siempre están al acecho de querer matar macho. los machos Siempre Siempre no sé si se viene final de juego, no tengo ni idea, Qué mono Jeffrey, ya pongo Kukoro, ¿vale? No os preocupéis también, en ese aspecto meteremos Kukoro y Isaac, eh, voy a ver qué, qué pasa, ya me ha dejado con la intriga Mal rollo, tío, mal rollo, ¿eh? Mal rollito, bro Es como una bola de chicle que se tira como elástico, es brutal, además, que sé lo que ha hecho Miles Estaba intentando revivir o crear a alguien, tío, es mega creepy eso en vez de maniquí, estaba intentando, no sé, como revivir a alguien ahí. Es loco, darle vida. Es como un Frankenstein. Es como el doctor Frankenstein, chavales y chavalas. Vamos a tirar por aquí. Se ha cogido una pierna, tío. ¿Puedo pillar la pierna de esta del maniquí? <risa> no puedo, no puedo. ¿Qué ma da mal rollo. Ese bicho daba mucho mal rollo, tío. Por eso le tenía un poco de asco. Lo siento por haberlo matado, pero le tenía un asco increíble, mancho al bicho ese. Yo me vi la parte final y no es muy eh, compre comprensible que digamos... Te deja confundido ¿Y eso? A ver, también Vosotros tenéis vuestro punto de vista Y podéis ayudarme también A comprenderlo ¿No? Un poco El uno Me quedó más o menos claro Ya tienes el gorrito eh, Gorritos en el juego Todavía no lo... ¡Sí! Tengo gorritos Tengo solo estos Es una, una cagada Tatiana Porque nos dijo Mike Que nos habíamos dejado muchísimo Tenemos este sombrito Este sombrerito del Teddy No tenemos el de la planta Que no sé dónde está El del ruso Tampoco lo tenemos Sí, juegues esto un poco Más por favor eh, Me está encantando el juego Vale sin problema Es que no sé si llega al final del juego Un momento voy a intentar llegar para allá O ver si puedo coger eso Es que parece como algo, ¿no? Un, un gorro May nos lo dijo eh, Campeona, Tatiana nos... Hostia, no puedo subir? Hola Nos dijo que nos habíamos dejado tres gorros Desde el principio del juego y yo ¿En serio? No puedo Parece eso algo ahí, no sé Pero me mola, ¿eh? Me mola, me mola el juego me ha, me ha gustado mucho Creo que me lo haré en speedrun, ¿eh? En un directo entero me lo hago en speedrun Pero enterito, ¿eh? Un día Pudi se quitó la vida <ríe> Y sobrevivió <ríe> Qué gacho es esta Jota, tío Vale, por fin salimos ya otra vez a la calle Muchos maniquíes Muchos maniquíes aquí, chavales y chavalas Madre mía Parece ser que aquí no hay nada lo bueno del juego es que no te explica nada Uno tiene que descubrir de qué va mientras lo juega Es la cosa, es un poco sad también la historia del juego El del uno también era un poquito sad Para qué mentirnos y es la cosa, ¿no? Es un thriller, también un thriller psicológico También hay que decirlo, que no solo es un thriller de misterio o de terror Sino que también un poquito, como ya sabéis, un poquito de, de tristeza, ¿no? Otra vez estamos aquí, tío No sé si aquí habrá algún gorro, eh Voy a intentarlo, a ver Algún gorrito. Pero sí que voy a jugar más a Little Nightmare 2, la verdad. Y puede que nos lo volvamos a empezar de nuevo. Y así podemos ver los gorros que eh, nos hemos dejado, ¿no? Atrás. Tarea chulo Pero es muy creepy. O sea, es muy creepy. Ese bicho de ahí que hemos dejado atrás era súper, súper creepy. Vamos. ¿Puedo subir ahí? Del mismo... A ver, eso sí. El DLC del primero da, da creep. Y da pena también al mismo tiempo. ¿Qué es eso, tío? ¿Este gorro es un gorrito? O sea, ¿esto, ¿esto es un gorrito? Nah, no es para nosotros Qué putada El DLC del 1 no... Yo el 1 no lo traído en directo La verdad, José Pero me gustaría Me gustaría bastante traerlo también Porque me gusta Son maniquíes, tío Y se agradece el de no hacer spoilers tío os lo prometo, ¿eh? Se agradece una barbaridad, tío Qué coño, macho ¿Podré quitar algo de esto? Esa música, tío ¡Qué cojones, macho! Me cago en mi vida, joder no seguro que viene a por nosotros este tío también ¿Qué puto cague? ¿Leñe? Ah, se ha un parchazo y se va Vaya, vaya maniquí, tío Vaya maniquí tan mamonzón No me dejas saltar por aquí, qué putada Ah, oh. se podré... Nah, ahí no, no, qué raro, tío Mirad, hostia Mirad ese niño, la cara que me lleva Macho, what? Y esas fotos, tío Un inodoro y dos hermanas Si, si a mesa what? Pff, se acaba de suicidar Solo, o sea, hola <risa> Tío, estás bien, bro, Eh, bro? Señor Puedo interactuar contigo, no puedo hacer nada Más creep, eh, que tu tío de madrugada Cagando en el baño, qué cabrón, tío, hay cajota Súper raro, tío Se acaba de meter la cara, la cara en la tele, tío o Esa es brutal, macho esa... Vaya muerte tan eh, apoteósica Madre mía ¿Qué cojones? Aquí si me hago esto, seguramente el contrapeso, ¿no? ¿Seguro? ¿O no, no? Ah, no, me asalta directamente ¡Vamos, sits! No te puedes quedar atrás Señorita sits Vaya mal rollo. ¿Me vas a pegar un susto, señor? Me cago en panete, tío. ¿Para qué me acerco yo? ¿Para qué me acerco a ese hombre con cara de, de culo, tío? ¿What the fuck? ¿Qué cara de culo, tío? Lleva el, el hombre, ¿eh? ¿Qué coño habrá ahí, tío? Va a venir... Qué paranoia de sitio, tío Qué paranoia de sitio O sea, yo que me asusto con facilidad, chavales y chavalas. Qué señora tan... Todo el mundo está con las teles, tío O sea, qué... Qué es lo que pasa Mira la foto del niño en de la pared, a ver ¿Cuál de ellas, AJ? Dios, qué susto me ha pegado, os lo prometo, eh O sea, bueno, vi por aquí a ver si me encuentro algo O algo que, que interactuar o hacer Nada Mal rollo, tío ¡Ah, ese niño! ¡Dios! ¡Oh, ¡Mira! Ese es el niño que salvamos Que dijo Mile ¿Será su hijo? ¿Será el hijo de, de estos dos? ¡Hostia! Yo estoy seguro que el goldito ese Secuestraba a niños, tío Intentaba experimentar con ellos o algo, eh Vale, voy a intentar entrar por aquí A ver Ni de coña Con bueno, el señor tenía una foto en serio? ¿Qué? ¿Tenía una foto el señor? Bueno, no me he dado cuenta ¿Podré subir para arriba? Nada, ni de fly ¿Qué cojones, tío? Nada, nada, lo tiramos para adelante a tope ¡Qué mal rollo da esta parte, tío! ¡Qué mal rollo, chavales, eh! Lo juro que me da un mal rollo esta parte que te caga ¡Qué carajo, macho! Cara, esta persona aquí. Cara, esta persona aquí. No lo, no lo queramos saber, gente. Chicos, eh. Pi pizza con piña. O sin piña. Yo con piña. Si queréis hago ahora una encuesta de eso, Jeffrey, no os preocupéis. Más 18, más 18 totalmente, ¿eh?